¿Qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com Nos encontramos en estos momentos en una, bueno, en la casa de Luis Murillo, ¿verdad? Él es un eh, trabajador, empleado municipal y junto también estamos con otros compañeros de Don Luis. Estamos en estos momentos en esta vivienda porque hemos acudido al llamado ciudadano, amigos, frente a una situación muy grave, ¿no? Aquí nos comentaban que, bueno, estas tres personas, empleados municipal. Están pidiendo la jubilación ya hace varios hace varios años, hace varios tiempos, ¿Hace la jubilación años, no? digna que ellos merecen, pero lamentablemente hay muchas trabas y no han podido obtener eso que ellos dese desean. ¿no? Aquí nos encontramos con la, la hija del, del don Luis, así que usted nos va a comentar un poquito el caso de, de su papá. Ya. Buenos días. Más que todo lo que hacemos en este caso es una solicitud de que ya se nos tome en serio la petición que venimos haciendo hace más de dos años de la jubilación de mi padre. Lleva tiempo este proceso de que nos piden una documentación, se cumple con la documentación, se entrega y después de un tiempo vuelven a solicitarnos. ¿Qué pasó? Actualmente, él eh, se enfermó el año pasado de COVID, estuvo muy grave, le puedo mostrar en las, aquí en las fotografías, ¿ya?, Nunca hubo un acercamiento nosotros de, por el tema de la enfermedad y de la gravedad que él presentó, se complicó demasiado y no teníamos el factor económico. ¿Qué tuvimos que hacer? Solicitar un, una ayuda y la ayuda fue un préstamo que le ha sido cobrado de su sueldo con intereses. Habiendo nosotros ya hablado desde hace tiempo su jubilación, tenemos conocimiento que se está liquidando a personas dos por mes, o dependiendo, como en todo lugar que existe algún tipo de palanca, salen primero que él. Él es una persona de 67 años de edad, diabético, hipertenso y con Parkinson. No creemos que sea justo que ahora se le esté volviendo a solicitar que regrese al trabajo porque se va a volver a enfermar. Con conocimiento de todos acá que hay una nueva cepa, aún más contagiosa y peligrosa si estén vacunados. No creo que sea justo que él tenga que volver a trabajar y no se les dé la prioridad que ellos necesitan. Ellos ya trabajaron, cumplieron sus aportaciones y por edad necesitan. ¿O, ¿O qué se está esperando? Que lastimosamente cualquiera de ellos muera y no se les otorgue nada, como ya se ha visto casos en el municipio. Que se mueren y lastimosamente ya la familia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, enterrar su muerto y ahí quedó. No estamos pidiendo una caridad. Hemos acudido diferentes en diferentes momentos, fechas, hemos tenido acercamientos, hemos pedido algo que uno no debería de rogar. Es el derecho de él por haber trabajado toda la vida ahí. Bueno, estimada, coméntenos un, un poquito cuántos años lleva laborando su papá. en el... Exactamente cuántos años lleva 42 años. 42 años en el municipio, interrumpidamente. 42 años. Ahora, ustedes van al municipio, ¿cuál es la respuesta que les dan las autoridades? El municipio lo que hace es, nos solicita una documentación, nosotros corremos a hacer la documentación, se le entrega... ¿Y, y de documentación? Las aportaciones, eh, hasta nos han pedido certificados de la enfermedad de él, que eso no es fácil conseguir, porque él se hace tratar en, el, en aquí en el seguro. Cuando se enfermó, se tuvo que buscar médico particular. Todo se les ha mostrado. Ellos han tenido conocimiento que él estuvo muy grave. Él era una persona gordita. De, eh, y mírenlo cómo está de delgado. Es muy difícil para él que él salga a realizar sus actividades ya como antes. Creo yo que una persona que ya va rumbo a los 70 años, por humanidad, necesita descansar. Y necesita gozar de lo que ya trabajó. No cuando ya estemos dentro de un ataúd, nos quieran reconocer algo por humanidad, cuando él ya se lo ganó. Usted ha hablado personalmente con el, el encargado de talento. Curido, mi hermano mayor es quien más se ha hecho presente. Yo por, por mi estado y por, por el tema de que yo laboro, no puedo acudir a cada rato, porque si uno accede allá, eh, qué sé yo, va, quiere acercarse con el, la persona de talento humano, no está de salida la secretaria. No, no lo podemos atender por Tampoco ahora. ¿Nunca lo encuentran en la oficina? Eh, no. Y si usted se lo llega a topar por afuera, ¿qué hace? Le sube la, la, la ventanilla del carro y sigue. O sea, no somos importantes. Poco. ¿Entonces la indignación, la molestia de no, no, ser, eh, no tener respuesta de este. Exacto. Y van pasando los años y dígame usted, ¿qué hacemos si a él le pasa algo? No es tanto que uno diga, ¡ay, que el dinero... Sí, pero él ya se lo ganó. Él necesita. Después, necesita descansar. Su casa exacto, ya... necesita descansar y tampoco que se lo exponga. Además, como usted mismo lo ve, él ya estuvo grave. Por su, por todas las enfermedades que él tiene, él ya estuvo grave. Primero nos dieron hasta un evalúo de cuánto iba a recibir. Ahora se lo ha bajado. Inicialmente era más de 70 mil dólares, ahora ya no, 60 y algo. Y así va a ir pasando el tiempo y uno no, no, no recibe una respuesta. Hemos acudido, nos ha tocado que tocar, que poner una, una denuncia. Aquí la tenemos en la inspectoría de trabajo para ver si se nos toma se nos toma asunto. Porque no sabemos qué, ten, ya, qué hacer. ¿Qué tiempo llevan colocando esa eh, Recientemente. ¿Qué fecha tiene...? Una semana todavía. Ya la no... última instancia ya, porque En no. una última instancia, porque honestamente no hemos tenido el ningún. El municipio ya tiene conocimiento de que. Me imagino, porque de... esto tiene que ser notificado al municipio. Eh, estamos en nuestro derecho. más qué le... Todo, como hijos. ¿Qué le dice eh, el, el encargado de talento humano? ¿Por qué no pueden liquidar? ¿Les ha, ¿Han podido reunirse con él, con algún sí, concejal? Está por, por venir un, eh, un dinero que el. Eh, pero, no, pero el siguen, de el Banco de Desarrollo, ya que se ya afloja el dinero, no, que ya hay, viene. Ya no llega, Ajá. Pero es algo imposible porque vemos personas que se están jubilando, incluso que a veces no cumplen ni siquiera con, con los mismos requisitos que él ya los tiene. Bueno, ¿Cuál es su nombre? Cintia Murillo. Bueno, ahí están eh, las palabras de Cintia Murillo. Vamos a escuchar también a, a, otra, a otra persona aquí. Amigo, ¿cuál es su nombre? Humberto Cerón Pacheco. La misma situación, esperando también que sí, los jubilen... Señorita, discúlpeme, pero la verdad el caso yo soy enfermo de, de atroces en las rodillas. Una una atroces crónica, que yo no puedo estar parado ni caminando. A cual la actualidad, siempre recurro con mis documentos, que se le pierden, que es que cada vez y cuando tenemos que sacar documentos. ¿Se le pierden los documentos? A ellos dicen, no sé, cuál será la, la, la, la idea de ellos. Pero totalmente... Dicen que me quieren dar 2.500, que me quieren dar 1.000 dólares. Entonces yo no puedo aceptar eso y yo ya he cumplido con mi tarea de trabajo. Yo tengo 33 años de servicio y 75 años de edad. ¿A cuál actualidad? Yo ya necesito estar descansando en mi casa para estar jugando más que sea con mi nieto o con mi hijo. Aquí, ¿Específicamente ¿en qué, en qué? ¿Cuál era su actividad dentro? Lo mismo que el policía municipal. Hemos Nosotros cruzado una etapa bastante grande. Hasta la autoridad con, con la finalidad de tener algún día alguna recompensa que nos dé la institución. Pero ellos se hacen los sordos, los mudos. Lo que sí yo sé que anualmente, este, mensualmente están saliendo de dos, de tres. Eso es todo lo que puedo decir en a la verdad. Ahora, nos quieren sacar a trabajar? Yo no voy a trabajar. Usted fue notificado ya para que vuelva el trabajo. No, no, ¿También? yo estoy esperando eso. Como le dije yo, el, notifíqueme y fírmale usted. Y que ahí yo vengo a trabajar, pero yo lo hago con un sentido, que me dé en la notificación de lo contrario, no voy a entrar. O sea, eso es todo lo que yo puedo decir en honor a la verdad. Ahora, no, conversado con las autoridades, usted personalmente, con algún concejal, el mismo talento humano, ¿qué les ha dicho? ¿Qué les... El señor de talentos humanos lo que siempre me contesta es que no ha llegado, no ha venido. No hay. Que espérate este mes, que espérate el otro mes. Y así ha llegado el dinero para el dinero que el banco de desarrollo se han hecho el resto. Y así sucesivamente ya tiene como dos años. Y que se perdieron los documentos. Que saque documentos, tome los documentos. Que saque certificado, tome los certificados. Entonces yo no sé qué es lo que desean ellos de nosotros. Ya, yo no entiendo. Ahora no sé usted, como periodista, cómo puede analizar esas cosas que nosotros le estamos manifestando. Pues estamos hablando con la realidad. No estamos argumentando nada dentro, de, dentro del caso, ¿ya? No sé ahora qué es lo que decían ellos. Ya cansados de enviar papeles, papeles, Pero y a la hay, final no tener respuesta de parte del... No hay del respuesta movimiento. de nada, señorita, no hay respuesta de nada. Que espérate que hasta este otro mes. Que espérate que termine el mes, que el otro mes. Y así sucesivamente van cruzando el tiempo, el tiempo. Esperarán que nosotros nos muéramos como ya ha pasado un poco de compañeros que se han muerto y no le han dado ni medio. Es. ¿Cuál es su nombre? Humberto Cerón Pacheco. Así es, bueno, estimado Humberto. Bueno, aquí también tenemos a, a, otro, a otro empleado municipal. ¿Cuál es su nombre? Bueno? Elías Chumaña. Bueno, así mismo, ¿no? Viendo la situación de sus compañeros, usted también eh, pasando la misma situación eh, teniendo y, obten y queriendo una, una jubilación que merecen, ¿no? Después de tantos años de trabajo. Sí, señorita, la verdad que la preocupación de uno es por el llamado que quieren que vengamos de nuevo a trabajar. Ya nosotros estamos imposibilitados, enfermos, que, eh, tenemos diabetes, atroces crónico, hipertenso. Eh, nos preocupa ese llamado. Lo que queremos nosotros es que nuestro alcalde que ya ponga firmeza y lo que nos tiene... En el estado de hace año y medio, no, para jubilarnos, que nos dé lo que nos corresponde a nosotros. No en su caso también policía municipal, ¿cuántos años lleva y 42 años de labores en el municipio, con 510 aportaciones que me corresponde ya a mi jubilación. Y usted, bueno, ha conversado también personalmente con alguna autoridad, eh, no sea un concejal, el alcalde, ¿qué les dice el alcalde? Bueno, los ofrecimientos que nos han hecho, que estamos en el estado del Bede, eh, hemos llegado a preguntar, pero no dan cuándo nos van a, dar, a reconocer, a pagarnos a nosotros, ¿no? bueno. bueno, ahí está, amigos, eh, do, tres eh, historias ¿no? diferentes. Aquí nos encontramos con también nuestra amiga, que ya nos comentó la historia de su papá. Y este es, amigos, el pedido de, de estas Además, personas. Que todos, que, nos el... tomen, que se haga un acercamiento, que nos digan una fecha que sea real que ya si nos piden una documentación, sea ya para, para iniciar realmente un trámite, porque no es justo, o que nos den las garantías de que ellos se van a ser responsables de todo gasto si a él le pasa algo. ¿Ya? Si ellos quieren que vuelvan a trabajar, que nos den la garantía, porque tampoco es justo, porque cuando, cuando el él se enferma, ¿quiénes son los llamados? Los familiares, nadie más que ellos. Él estuvo muy grave, sufrió demasiado porque todo es de conocimiento que no toda persona tiene la posibilidad de salvarse ¿ya? y los gastos son elevados si no hubiera habido el factor económico, él ya no estuviera aquí y este, esto no existiría porque ya el municipio nos hubiera archivado y hubiera dicho, bueno, muchas gracias como pasó con muchos compañeros en todo el tema de la pandemia ¿ya? Sí, sí, ya. ¿Ya? muchos lamentablemente fallecieron fallecieron y no, y no recibieron no, bien, yo, un dólar no, ¿Ya? Y, y no es justo, o sea, no es justo porque no existe ni el respeto al colo colaborador. Porque al pedirle a una persona ya de la tercera edad y con enfermedades, que se acerque a trabajar como si nada cuando llevan más de dos años haciendo un ofrecimiento de algo que ellos ya se ganaron y no se hacen presente ya es una falta de respeto. Bueno, y ahora en, en caso de que ya no respondan a este pedido, llevan ya más de dos años dos años aproximadamente no la opción que más este se da es que tenemos que buscar abogados pero imagínense pelear por algo que ya no so ya es un derecho de él, es un derecho de él. por el estado que el ellos derecho, se encuentran claro, sí es. Bueno, así es, amigos eh, seguidores, estamos en la casa de don Luis, eh, él, bueno, nos, nos ha llamado ya hace algunos días, que querían hacer conocer su situación y de otros compañeros, porque están pidiendo una jubilación de parte del municipio, llevan varios años trabajando como policías municipal en esta en, en este gobierno municipal, y ellos están pidiendo, pues, que este pedido, ¿no?, de que se les dé la jubilación digna, porque han sido notificados que regresen a trabajar y sus enfermedades de base, pues lamentablemente no van a poder cumplir sus, acta sus actividades de forma de a cabalidad como debería de ser, ¿no? Es la información, amigos. ¿Alguna otra cosa adicional que ustedes quisieran? decir? No, esperamos que que viendo tal vez esto ellos se humanicen y puedan este comunicarse, darnos a conocer, saber cómo va a ser el proceso de ellos, porque elaborar, al menos yo por mi papá no lo creería, porque fue notificado ya. Todavía no hemos recibido una notificación formal, porque tenemos que recibir un documento para poderlo adjuntar y demostrar que él, el Estado de Salud no lo permite. Sí, es bueno, el derecho que están pidiendo estas eh, tres personas, amigos ya adultos, mayores, ya que necesitan estar en su casa cuidándose, eh, atendiendo a sus nietos o quizás también eh, reposando por las enfermedades que tienen de base y están pidiendo pues esta, eh, este llamado a las autoridades que por favor se a acelere eh, la jubilación de estas personas principalmente porque necesitan no necesitan descansar y principalmente porque ellos ya cumplieron sus años de trabajo eh, trabajando en esta institución pública y ya es necesario que estén en sus casas, en sus viviendas. Es la información, amigos seguidores de día. así que les invitamos a compartir esta transmisión en vivo para que más personas puedan enterarse de esto y que también llegue a manos de las autoridades y tomen cartas en el asunto. Es la información y también les invitamos a eh, bueno, nuestro número de teléfono que esté en pantalla. Ustedes también pueden eh, comunicarse a través de ese número y suscribirse en nuestra eh, nuestras listas de difusión. Ahí pueden también obtener el impreso digital y también se hacen las contrataciones de avisos y de convocatorias, avisos judiciales y convocatorias. Es la información, amigos, seguidores del día, le agradecemos por bueno por atendernos también y también dar a conocer esto, que es muy importante que las autoridades y las demás personas hagan presión, con un medio de comunicación también, para que ustedes puedan tener nos ese derecho. Que ayudar, que nos puede escuchar, e igual damos las gracias por eh, acercarse y por escucharnos nuestra denuncia en este caso, que es la molestia que venimos presentando desde hace ya bastante tiempo. Bueno, mucho tiempo ya presentando el... De Tendríamos que recurrir a, Chito, a otra instancia, a otra instancia para ver por qué está pasando y por, por qué a ellos de la de la de la no se les puede otorgar su jubilación. Bueno, es la información, amigos, vamos a mantenernos eh, eh, de forma oportuna lo que pasa en este caso y les informaremos más adelante los asuntos que tomen las autoridades, las decisiones que tomen las autoridades municipales referentes a este caso. Muchas gracias.